Estamos en una plaza, que está justo adentro o al lado, a un costado de las Torres Petronas. Y es muy grande, y hay tiendas de todo tipo, como Lacoste, como Converse, como Gap, este, H&M, bueno, están todas, muy grandes, como de 5 pisos. Y estamos en un área de comida rápida, y así rápido para que vean qué comida rápida hay. Guantan, esa es comida, que es fideos, arroz, y es como asiática, una cosa rara. Popilla, Popilla, dice ahí, que es comida mexicana, que es que, pero bueno, es más bien Tex-Mex, el clásico nachos y burrito y esas cosas. Chicken Rice, Chicken Rice venden pollo con arroz, literal es como pollo rostizado, ese que está ahí al fondo se llama Mixed Rice. Es de arroz y tiene como guisados. Guisaditos así, este, con curry y guisados como muy de este rollo. Vámonos de este lado, que no se alcanza a ver, pero me voy a mover para grabar los que faltan. Ese que se ve al fondo se llama Homed Nasi. Cadar, Kandar. Eso es ahí es donde comimos, si ¿Sí vieron el video anterior. Ahí es donde compramos la comida que era este, carne con, como con curry o una salsa ahí, un adobito ahí muy bueno, picosito y unos calamares. Esa de allá, Saravan, Bajaban, son este, comida hindú vegetariana. No hay nada de carne, puros vegetales, de asados y fritos y de muchos formas. Ahí atrás está el Kung Fu Bakker Rice. Que son platos de arroz. Voy a dar un poquito el zoom. Platos de arroz con pollo. Platos de arroz con más pollo. Mucho pollo. Nasi lemak, Ese de Nasi lemak tiene igual, muy similar. Platillos de noodles, platillos de arroz con curry, eh, cordero, carne. De este lado, High Hop noodles. Que debe ser japonesa. Que son noodles, sopitas. Este de aquí ya no me acuerdo qué es, pero a ver, juzguen ustedes. Ayán Pendiente. ¿Simple life o simple life? Comida sana vegetariana. Y por último, los kebabs, los famosos kebabs. Como pueden ver, de grandes rasgos, esta es la comida. Que hay en un fast food, en una plaza comercial Pues no sé si es la más importante o la más nice De aquí de Kuala Lumpur Está bastante, bastante bien Y sí, pues la pregunta es, ¿dónde está el McDonald's? ¿Dónde está el Burger King? ¿Dónde está el Pizza Hut? ¿Dónde están todas esas cadenas que están en todos lados? Menos aquí Ese fue el dato curioso Adiós, desde Kuala Lumpur y Maris quiere carnitas. Ahí están las carnitas. Esto de ahí es el equivalente a los cocos. Traen su popote y traen su ahí. Son como los cocos de Acapulco. Es el equivalente. ¿Verdad Maris?